Juan Carlos Salazar Pimentel resultó herido en medio de intento de asalto, hecho ocurrido en el sector 24 de abril, aproximadamente a las 9 de la noche, cuando este se desplazaba por el lugar, tras ser interceptado por cuatro antisociales en esta ciudad de San Francisco de Macorís. Estaba haciendo donde de, de la donde la novia. Y ahí fue que lo atacaron para quitarle el motor. Tiraron varios tiros, pero se dieron de gente y no pidieron quitarle el motor. Le dieron un tiro ahí. Logró identificar más o menos en qué se desplazaban. Supuestamente eran cuatro y andaban en CG. ¿Por bueno, qué se le estaban encapuchados? Dique, yo no andaba. ¿Lograron despojarlo de la motocicleta? No, La dejaron. La víctima, identificada como Juan Carlos Salazar, se encuentra recibiendo atenciones médicas en el Hospital San Vicente de Paul de esta localidad, en tanto que los demás heridos se encuentran en centros médicos privados. Para NTN Reporto, Giovanni Paulino.